Recién, Mujeres Empoderadas, porque acá estamos con la tercera mujer, la vamos a presentar a ella, la Reina de Juli. Ah, sí. este, este último pedacito de programa, viste, de los últimos minutos que nos visitan, bueno, de todos los departamentos. Eh, un placer conocerte, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Ana Paula? Un placer también para mí poder estar acá, compartiendo bueno, mi, mis historias, que me conozcan un poquito. Qué bueno. Que muchas gracias. ¿Querés empezar así rápidamente a presentarte? ¿Qué bueno. estudiás? Dice, ¿Este ¿cómo como vas a conseguir trabajo en algún lugar? Bueno, te vamos a, a tomar todo el historial, <risa> todos, todos los bueno. datos. Yo soy Ana Paula Rodríguez, sí. del departamento de Junín, tengo 20 años y estudio licenciatura en psicopedagogía. Ajá. Estoy en tercer año. Te voy a hacer la pregunta que la Dani siempre hace sí. A ver, no, la pregunta, a ver no, todavía, después de novio se lo preguntamos después ¿sí te No. Eh, ¿Viene alguien de, de Vendimia, ¿Alguna, alguna reina por ahí en la familia? ¿O eh, te presentaste porque te gustaba y no venía de una historia? Yo creo que es un sueño que siempre tuve desde niña eh, para cada cumpleaños pedía una corona y el cetro, Ajá. mi mamá y mi papá siempre me lo regalaban, no me podía hacer falta <risa> Y bueno, como toda niña, eh, con un mantel, haciéndome capitas, ¿Ah, sí? saludando, Ay, bueno. sí, siempre me gustó Y bueno, decidí presentarme el año pasado, pero con el tema de la pandemia, bueno, no se pudo realizar la vendimia Y, y bueno, este año fue muy complicado y para llevar un poco el dolor yo pedí, perdí a mi papá no. Entonces, como para llevar un poquito el dolor, haciendo algo que me gusta Decir, y bueno, algo desconocido también, algo que me, que me trae nuevas oportunidades y también el poder abrir la cabeza y, y darme la oportunidad en pensar en otras cosas. Entonces dije, me presento para candidata reina. Entonces bueno, Ay, por eso ¿qué estoy aquí. Bueno, y te ha parecido todo esto. La verdad que hay cosas que yo no sabía que se vivían así. hay ¿Como qué, por ejemplo? Eh, bueno, la, todas las actividades que tenemos, ir a los medios, eh, es muy difícil porque no estamos acostumbradas claro. a hablar tanto. Y, y bueno, es una experiencia súper hermosa y la verdad que no me arrepiento. No, y aparte todavía te queda un montón, porque siempre decimos lo mismo, es el principio, todavía no entran al hotel, bueno, falta la gran noche gran, y ya reina de tu departamento, vas a hacer todo el año. ¿Cuál es tu, tu proyecto? ¿Qué, qué presentas? Mi proyecto está relacionado a las emociones. A ver. Eh, si bien, como yo dije, perdí a mi papá. ¿Pero y, fue por COVID lo de tu papá? Por COVID. Y soy estudiante de psicopedagogía. Mi proyecto está relacionado a las emociones y al mantener activas las mentes de aquellos adultos mayores porque en tiempo de pandemia no pudimos estar en contacto con las personas y bueno y a través de la comunicación se realiza un aprendizaje entonces bueno eh, y con, con respecto a las emociones y esas actividades como pintar escuchando música y bueno como la, la música transmite muchos sentimientos uh -huh. eh, aquellos niños eh, escuchando la música pueden pintar y exponer lo que sienten siempre y cuando ellos quieran eh, uh -huh. No ponerlos presión. Por y esto, a ver, sería para los adultos mayores, ¿cierto? Y para los niños. ¿Y uh -huh. para los niños en qué espacios, por ejemplo? ¿Dentro del departamento pensás o, o también hacerlo a nivel provincial? Yo lo, yo lo he pensado a nivel departamental, pero si se da la ocasión de poder salir a Reina Nacional también. Eh, en, la, ah, en, en, la, la en la provincia uh -huh. claro porque bueno es algo que nos ha afectado a todos uh -huh. y mira cómo bueno, es tan difícil claro. eh, el proceso del duelo que quizás nosotros podemos estar felices un día y el otro día estamos súper tristes enojados y no sabemos por qué es. entonces bueno poder poner en palabra aquello que sentimos uh -huh. está bueno por ya eso sos, mi proyecto está vinculado está a esto. muy bueno ya sos una figura fuerte porque sos reina ya de finín y Sacando a tema esto que contaste, lo que te pasó con tu papá, hay muchas personas viéndote del otro lado que seguramente han sufrido, que lo diga una reina es distinto, ¿qué, qué le dirías a esas personas que, que, que perdieron a un ser querido, bueno en este caso tu papá, que te están escuchando? Yo creo que tienen que ser resilientes, que, que el mal tiempo pasa y aunque duela hay que seguir, porque como todos dicen, nadie, a nuestro, por ejemplo a mi papá no le gustaría que yo estuviera triste toda la vida, así que bueno... Por eso también me presenté, porque mi papá me llevaba este sueño de tener la capa, el, la corona, el cetro. Entonces yo dije, lo hago por mi papá, un regalo a él, algo Mira. que a él le hubiese gustado. Y sentís como que está ahí al lado yo, tuyo apoyándote. Sí, ¿Qué pasa? A mí como me abuela. Sí. Digo, bueno, después siento como que está ahí todo el tiempo. A mí me pasó para mi coronación. Yo estaba con una seriedad terrible. Y era porque tenía una mezcla de emociones. Yo estaba muy feliz, pero a la misma vez tenía esa tristeza de decir, mi mamá está viéndome, pero mi papá no, y era como esa falta, esa necesidad de que, te, que me estuviera mirando ahí. Uh -huh. Bonita, se emociona, sí. pero, me, pero me está, está pero ahí, está seguro, está como un angelito, sí. seguramente está ahí y, al lado y, tuyo. Y eso que dijiste también de que lo hiciste pensando en él, también hay que pensar en uno mismo, ¿no? Por supuesto. Porque creo que todo en la vida es consecuencia de, a raíz de la experiencia es lo que yo pienso, y seguramente capaz que si tu papá seguía, capaz que no te hubieras animado para presentarte. No, como lo dije Entonces, también era un sueño que claro. bueno, me iba a presentar en la pandemia pero bueno, eh, justo no se pudo realizar vendimia y bueno, para sobrellevar un poco el dolor uh -huh. y haciendo lo que me gusta porque sinceramente yo cuando era chiquita veía a la reina y era como una admiración ¿Te acordás era... de alguna reina así de cuando eras chiquita? Eh, Tamara Otero Tamara ah, ah, Otero, sí. Rodolfo, Gravina que está acá ¿De qué año? Tamara de reina Nacional. Sí. Ahí está, está. Ella te quedó por qué? por algo, por cómo hablaba, por, por algo te quedó. Me acuerdo de su vestido verde, ah. grande, sí, me acuerdo. Y me encantaba esa chica. Mirá cómo quedaba. ¿eh? Bueno, y si nos tenés que mostrar algún lugar bonito de tu departamento. Eh, bueno, Junín tiene como. La gente de Junín es hermosa. Sí, es divina es la gente. Es muy cálida. Sí. Junín tiene muchos atractivos Yo creo que. Eh, tenemos la ciclovía donde se puede recorrer en bici y ver la superficie cultivada de, de por sí. Nosotros tenemos el 93% de la superficie cultivada. También nuestro paseo en globo Ah, y eso te iba a decir. Ah, claro, es... claro. No, claro nos permite ver eh, estas superficies cultivadas de las alturas. Uh -huh. El viaje es muy tranquilo, tanto en el, en el ascenso como en el descenso. Así que, es, y bueno, se realizan en, en la atardecer y en el amanecer debido a las experiencias únicas que nos, nos transmite. Es uh -huh. una experiencia eh, única en la vida, así que está muy bueno y los invito a que, a que vayan a, a vivirla. Ese atractivo, que está re bueno, sí. porque me, me reinteresa. ¿Está todos los días para hacerlo o los fines de semana? ¿Cómo es? Eh, sí, ver, eh, son, eh, creo que son todos los días, uh -huh. eh, Bueno, en el amanecer y en el atardecer. Uh -huh. eh, ¿Era en un club? Yo fui a, la, no sé En Barriales. Ah, en Barriales. Sí, uh -huh. cerca del Monumento del, eh, del Agua y de los Trabajadores. ¿Querés ah, ah, que hagamos mira, alguna día me de la reacción? Ay, me le, le decimos a Rodi. Tipo Sky Viajero. Claro, o que claro. se vayan en Globo, Roddy. Rodi, <ríe> no que No quieren que volvás más, me parece. No, no, digo, lo, vamos los tres a hacerlo, Rodolfo Aravina, por favor. Hay sí, una iglesia. Dicen que no, que no, no, no que no vuelva. No, que, que vuelva. El público te vamos pide. Rodolfo. ¿Te parece, reina? Sí. Que vamos a tu departamento y sí, hacemos puesto la Globo. Sí. ¿Sí? Me Está encantó. muy buena. Hay una iglesia, sí. apenas entras al departamento de Junín, muy reconocida, puede ser. Yo tengo recuerdo de haber ido una vez al departamento, pero a esa iglesia. O a lo mejor es una más. Pero es que hay o muchas no. en barriales bonitas. Pero apenas no. claro es bastante departamento. O sea, no, digo, no tiene ninguna así que se destaque por algo ni nada. No, no, no, o sea, no, no yo fui no, a esa porque no. me llevó mi mamá. No. Son Bien. todas las iglesias muy lindas, sí. pero no tienen una... Particularidad. Muchas... Hay iglesias muy como muy... En algunos pueblitos antiguas sí, que se ha mantenido. Claro, por ejemplo preciosas. la de barriales de barriales es antigua, pero es muy bonita. Es la que está enfrente como de una placita de adoquines. Sí, entonces, ¿qué sí. esa? Ay, qué linda. Es muy linda esa iglesia. Esa debe ser la. Dani. Placita de adoquines más. Sí, Ahora me acuerdo sentadita ahí comiendo un sanguchito. Sí. <risa> fue esa, fue esa, fue esa. Para mí sí. fue esa. Me acuerdo que hace poco fui a hacer una nota, nada que ver, y terminamos sacando fotos con gente. la atención. Porque dijimos qué lindo. Y era hacía frío. Está, tiene muchos árboles esa placita, estaba lleno de hojas sí, amarillas. Puesta. Sí, es muy sí, linda, Bueno, bueno es vamos sí. a ir a Bardiales y vos vas a hacer nuestra anfitrión. Bueno, um, ¿sabes? ¿Te <ríe> ya traigo un tour turístico. <ríe> Me encantó. <ríe> bueno, bueno. Bueno, ya estamos. Ah, no, tenemos tiempo. La pregunta es: estás en pareja, ¿cómo te imaginas el futuro? Porque ahora estás con todas estas proyecciones de reina. Sí. Y, pero después, bueno, te vas a recibir. Sí, mis sueños también es poder recibirme, eh, independizarme, vivir sola, tener claro. una familia. Eh, ¿Tenés hermanos? ¿Cómo está compuesta sí, tu familia? tengo dos hermanas, una que se llama Rocío, tiene 25 años y estudia en San Luis Bioquímica uh -huh. Y mi hermana menor, que tiene 12 años y estudia en la escuela Manuel Blanco Encalada Que de hecho es una de las escuelas más antiguas de la provincia uh -huh. y se encuentra en Junín y, ¿A ¿Cuántos años tiene la escuela? Eh, 102, por ahí, 102 wow. años creo. ¡Ay, que qué tiene. lindo! Mira qué bueno, también como sí, para sí. sacar historia, ¿no? Porque tenemos lugares tan bonitos en cada departamento. Me parece que está re bueno esto por ahí, lo que siempre pregunta Marce, qué lugar bonito de tu departamento hay, porque de esa forma vamos conociendo, ¿no? Los distintos departamentos que son todos hermosos y tienen distintas sí, ofertas. Y, y lo bueno que tiene Junín también que nos permite realizar eh, nuestros primeros estudios ahí y terminarlos. Uh -huh, y eso es una claro. oportunidad increíble, porque antes teníamos que trasladarnos hasta acá a Mendoza, y, y era un desgaste físico, de, de económico también, claro, bien, económico, claro. de desarraigo. Claro, también muchas horas sin dormir porque llegas, estudias, volverte ahí Entonces, bueno, ahora tenemos la posibilidad de, de realizar todos nuestros estudios ahí. Uh -huh. Está muy bueno. De hecho, yo estudio en la Facultad de Congreso, que se encuentra ahí. Ah, mira sea, sí. qué bueno. <risa> bueno, tenemos que ir cerrando un mensaje, bueno. como no sé, para los mendocinos, de vendimia, de invitación. Lo que quieras decirle a esa cámara. Bueno, los invito a todos el 5 de marzo en la fiesta máxima de la vendimia y espero que me sigan acompañando en las actividades vendimiales. Les dejo un, un beso enorme y muchísimas gracias por escucharme, por darme el tiempo. Así que bueno. Muy bonita Ana Paula, muy Muchísimas gracias. Granicias. Muy lindo me el proyecto. Tenerte. Gracias.